Hola y bienvenido a un nuevo video. Ayuda a Sergi a Steffi a identificar el valor de una resistencia utilizando la tabla de código de colores y aprende con nosotros a medir las resistencias con un multímetro digital. Acompáñame a verlo. Para saber el valor de una resistencia, se miran los colores que ésta tiene. Podemos identificarlos como banda 1 Banda 2, multiplicador y tolerancia. Por ejemplo, si esta resistencia tiene los colores amarillo, morado y naranja, la resistencia es de 47 mil ohmios, o también conocida como 47 kilómetros, donde K indica mil. Para saber cómo usar el multiplicador, debes saber que si es por 1 no debes agregar ceros, que si es por 10 debes agregar un cero. Si es por 100 debes agregar dos ceros. Si es por 1k debes agregar tres ceros. Si es por 10k debes agregar 4 ceros. Si es por 100K, debes agregar 5 ceros. Si es por 1 mega, debes agregar 6 ceros. Vamos a ver un ejemplo. Si la resistencia tiene color gris, rojo, naranja, y dorado significa que es de 82.000 ohmios, o 82 kilo -ohmios. Pero, ¿qué significa la tolerancia del 5%? 82 kilo es el valor nominal. El 5% de tolerancia significa que al medirlo, este valor puede variar. Para saber cuánto varía, utilizamos esta operación. Multiplicamos el valor de la tolerancia, es decir, 5% por el valor nominal de la resistencia, es decir, 82.000, y lo dividimos por el 100%. Esto nos da un valor de 4.100. Luego sumamos este valor al valor nominal y asimismo lo hacemos restando. Esto nos va a indicar que la resistencia puede estar entre 77.900 y 86.100. Ahora vamos a medir una resistencia con nuestro multímetro. Pero primero recordemos las normas de seguridad. Primero, asegúrate de que el DBM esté apagado antes de conectar las puntas de prueba. Segundo, conecta las puntas en el lugar correcto. Primero vamos a conectar el cable negro, el cual va en el terminal COM. Luego conectaremos el cable rojo en el terminal que indique resistencia. Debe aparecer el símbolo de ohmio. Recuerda no conectar los extremos de la punta de prueba a nada aún. Primero debemos encender el DVM y luego conectarlos. Tercero, asegúrate de que la perilla esté puesta en lo que se desea medir y en la escala correspondiente. En este caso, como vamos a medir una resistencia con un valor nominal de 82 kΩ, lo ubicamos en la zona de resistencia y en la escala de 200 k. Recuerda que siempre los valores que vas a medir deben ser menores o iguales al valor de la escala. Cuarto, recuerda no tocar con la mano la parte metálica de las puntas de prueba al medir voltaje o corriente, ya que puede ser peligroso. O en el caso de medir las resistencias, se daña la medición, ya que el valor medido no es el correcto porque cambian los valores al tocar esta parte. Quinto, cuando el dBm ya está encendido, conectaremos los extremos a lo que necesitamos medir, en este caso a los terminales de la resistencia, y verificamos el valor que nos aparece en la pantalla. Verificamos el valor de la primera resistencia y nos damos cuenta que es de 80,5 kΩ. Ahora vamos a medir la siguiente resistencia. Podemos darnos cuenta que esta mide 80,7 ohmios y verificamos que estas resistencias se encuentran en el rango esperado. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.